estábamos en otra, estamos en una sesión con Belén y parte de, parte de poder pensar, también creo que significa poder pensar en detalles, poder pensar en cosas que inclusive podrían parecer insignificantes y en este caso escogí el tema de la vestimenta de los escritores. Creo que sí hay algunas cosas que se pueden decir referente a cómo se han vestido los filósofos y los pensadores y quiero empezar esta plática con, con lo que suceda, lo que sucedía con Sócrates. que Sócrates era un griego que no utilizaba sandalias y, y, y era mal visto. Era mal visto por no usar sandalias. Era algo muy extraño y, y casi era como, como si anduvieran fachas, por así decirlo. Hay una fiesta no recuerdo si la fiesta es de Protágoras o si Protágoras estaba ahí presente y Sócrates quería ir a esta fiesta. Y solo por esa ocasión se puso unas sandalias. Y los amigos, y los amigos de Sócrates le comentaban, Sócrates, mira, de verdad, esto es asombroso que hoy, hoy traigas sandalias. ¿Qué, qué es lo, lo que ha hecho que, que te pongas sandalias hoy? ¿Por qué estás usando sandalias? Estaban sorprendidos de que Sócrates trajera sandalias. Y bueno, yo, yo imagino, está Sócrates, que no le interesa la etiqueta. Yo imagino a la sandalia como si fuera la etiqueta de, de los griegos y como si fuera un smoking, como si fuera un traje propio, y, y Sócrates de forma desfachatada pues las dejaba de lado y también eh, dentro de otros filósofos que se dice que se vestían mal <ríe> está David Hume se, se cuenta, se, se cuenta que, él usaba, que él tenía que la ropa que usaba era de mal gusto tenía muy <ríe> mal gusto para vestirlo y también otro filósofo del que se platican cosas así es de Kant, Kant me contaron en la universidad que tenía un abrigo que lo usó durante años y que el abrigo estaba roto. Y que un día, un día, sus estudiantes le dijeron: Pues, maestro, le compramos un abrigo. <risa> le, compra le compramos un abrigo y pues para que se lo cambie. Y Kant se enoja y le dice que no, que él quiere ese abrigo, <risa> él quiere ese abrigo eh, raído, él quiere ese abrigo mugroso, que también es otra de las imágenes del filósofo eh, mugroso y raído. Y. Bueno, quería poner estas, estas ideas primero. Tengo otras más, pero te escucho. Tienes algunas imágenes, ¿verdad, Belén? Sí, yo tengo tres imágenes. Eh, ninguno es un escritor eh, literario, que a lo mejor eh, son más... A lo mejor el escritor literario de novela, pues, mm, que a lo mejor es más estiloso o a lo mejor es más extravagante también, pero sí, parece como que en los filósofos puede darse o como que se les permite un poco mmm, ir mal vestidos por decirlo de alguna forma o no llevar la, la etiqueta no yo eh, no sabía estos detalles de Hume eh, lo que vi es bueno pues las típicas fotos sí que me fijé en una que lleva turbante que me llamó la atención de Kant eh, no no conocía mucho pero bueno yo entiendo perfectamente Querer llevar el abrigo viejo, porque a lo mejor te sientes cómodo con él y no, no, está, yo no lo entiendo tanto como, como que no te importe la imagen, sino como que a lo mejor te gusta mucho tu imagen, tu comodidad, el movimiento de tu cuerpo con una prenda que ya está gastada. Um, no sé si a lo mejor, como tú también quieres hablar de eh, la vestimenta de algunos pensadores, sería a lo mejor que empezaras tú, que propusiste el tema... Eh, comentando algunos si quieres hacemos uno y uno Bien, a quien yo tengo así como imagen de escritor Que se viste de forma impecable Sin dudas a Mark Twain El traje blanco de, de Mark Twain es sí. elegante Si no estoy mal, creo que es con Mark Twain con el que, o, o él es uno de los ejemplos de, de Dandy él es, uno, él es uno de ellos Creo que también está Byron Byron también se considera como otro de los escritores Dandy pero bueno, me, me gusta este traje blanco, ¿sabes? Se, se ve, sí se ve como fuera, se ve fuera de lo que la sociedad vestiría y se ve como un, un tipo de persona separada del resto de las personas. Y al final voy a terminar con una, una cita de Roland Bartz que nos va a ayudar como a enlazar todo esto. ¿Sí? Y luego también puse una imagen de Arthur Rambo, porque Arthur Rambo pues es el niño rebelde, es el niño rebelde, es el niño loco, es el infante terrible, y, y lleva también como un tipo de moño, pero está, está mal puesto. O sea, no le sí. interesa, no le interesa en nada seguir la etiqueta. Entonces, claro, o sea, pienso, por ejemplo, en Twain, súper elegante, y pienso en Rambo, que se pone trajes, pues nada más, porque lo necesita, y aparte lleva un cabello, lleva un cabello como si fuera un punk. Lleva, lleva el cabello así, eh, sí, en punta, como si fuera un ponqueto, un ponqueto... Y iniciar, por así decirlo. Mm, bueno, yo creo que es que hay como así improvisando una clasificación, diría que está, bueno, el escritor un bohemio, que a lo mejor va como con una cierta elegancia o con mucha elegancia, que yo creo que es muy propio del dandismo. Tener una elegancia, pero una elegancia que tampoco era exactamente la norma, sino que daba un poco de bohemia, ¿no? Me gustaría también recordar una cosa. Eh, no me acuerdo exactamente en qué parte, pero en varios fragmentos se puede ver a Marx hablando de los escritores eh, como, como formando parte del lumpen proletariado. Escritorzuelos, eh, traducen algunos, como que co están en esos ambientes donde están también las prostitutas, los escritores suelos, los pintores, bueno, como artistas que a lo mejor de alguna manera o sea, no se consagraron o si sea, se consagraron, pues bueno. Tienen un poco esta. están en estas luces de bohemia. Y luego también está. Eh, eh, como el perfil más inglés, ¿no? Como de... Para mí el perfil inglés es como de que te da igual, eh, como que puedes llevar unas chanclas con unos calcetines y llevan... Bueno, mmm, inglés, inglés, Y que me mucho... Y bueno, y luego también estaría mejor el escritor más, más institucional, que acuerda con la etiqueta y demás. Y luego están los filósofos. Voy a empezar a poner yo mis tres que elegir, como, como ejemplo. Bueno, ahí me llama la atención especialmente. Voy a intentar llevar un orden cronológico. Por un lado está Freud que a mí me parece que, y de hecho tengo hablado con colegas, empezar con Freud, estoy intentando ir así un poco con el orden cronológico, me parece que podría ser un perfecto instagramer ahora, no es que tengamos a lo mejor tantas fotos de él, pero en las que hay, está perfectamente elegante, pero además tiene flow, tiene onda, eh, posa eh, fumando con mucho estilo, y y bueno, pondré después en la edición la, la foto que más me gusta de él. Bueno, podría ser esta, ¿verdad? Tiene, tiene mucho estilo. Por otro lado, muy diferente, después tenemos a Heidegger, que conocemos sus fotos en las que lleva un aspecto como tiroles no como una ropa más folclórica, y que también dice algo de su filosofía, apegada al territorio, apegada al campo, eh, apegada a la, las tradiciones, ¿no? un poco recogiendo todo lo que había sido el, el romanticismo alemán. Pero bueno, resulta mmm, chocante también, de alguna manera, eh, hoy decía muchos, bueno, pues que Heider tiene una filosofía paleta o polerina, y me gustaría también enlazarlo con su ropa y con su aspecto. Yo no lo llamaría así, paleta polerina, sino que bueno, Heide un crítico de la, del cosmopolitismo. Y luego el tercero que elegí sería Jacques Lacan, más que por la ropa por esta imagen ataviada con un complemento que serían los culos estos que lleva retorcidos, que nunca entendí muy bien. Como que ya es una imagen más, a mí me parecía un poco más forzada. ¿no? no es la de la persona bueno dejada en el aspecto, ni tampoco el que viste la ropa más tradicional del lugar, ni tampoco el que es un poco más dandy, como Freud, sino que, sino que bueno encontraríamos algo como más extravagante, no un punto de choque o una llamada de atención, porque además este puro retorcido eh, acompañaba estos, estas ponencias o este estilo de ponencia que tenía él, un tanto lacónico, con pausas muy dramáticas, no es muy de mi gusto, ¿eh? estos son mis tres ejemplos. Bien, um, también había puesto una imagen de Cervantes, que bueno, es este cuello, no sabría cómo nombrarlo, pero claro, claro uh -huh. que sé, de, de su época, y esta imagen del escritor cambia hacia, hacia la imagen que tiene que usar un traje, y luego vemos escritores ya más contemporáneos como Lacan, y luego vemos a personas como, como Gijek o Sisek como se le quiera decir, que, que se quitan esto, del, british, del british, estilo british. O sea, lo, atrás, pones, ¿no, de, lo, pones, lo pones ahí dentro del british. Inglés medio, sí. Bien, y solo usan una camisa de algodón sin ningún tipo de... Elementos sin ningún tipo de decoración, casi cualquier decoración sería excesiva. Y, y parte de su idea y parte de su genialidad basta en usar una playa de algodón, porque, claro, es una persona tan inteligente que solo basta con algo sencillo para eh, servir dentro de la sociedad. Eh, sí, se lo vi justo hace poco en una entrevista en YouTube que iba eh, pues las, con las chanclas, con las chancletas y con y calcetines, por eso que lo meto dentro de, del British Style, que a mí me gusta mucho, eh. Eh, que podría ser también, bueno, el chanda, el pijama, eh, esa onda así británica, ¿por qué, ¿Por qué lo, le pongo el, el apelativo británico? Bueno, porque viste que... En Londres, en Inglaterra, es donde más libertad parece haber para el estilo, pues, salir, no sé, con un gato muerto encima la cabeza, nadie te va a mirar y nadie te va a acceder eh, esto. Eh, además, sí sé que acompaña un, un conocimiento que parece, bueno, pues, un alto conocimiento del inglés, habla fluidamente inglés, pero con un acento, con el acentazo, de esloveno, que yo se lo hubiera agradecido mucho cuando, en las clases de inglés, cuando te ponían listening, bueno, me hubiera encantado, que, porque es algo que le entiendo bien hablando inglés. Eh, y bueno, es como desenfado, pero tampoco es la moda, no porque luego también está... Lo veo en Youtubers y, bueno, quizá yo estoy un poco también dentro de, dentro de esta línea que es usar eh, el estilo trap, ¿no? Porque ahora todo es trap, la música es trap y entonces, bueno, pues podemos ir con nuestras cosas así, tipo moda chanda rapero. Quiero es hablar de... Lo que... <risa> perdón que perdón, interrumpa um, solo que a veces veo que es difícil conectar ideas con otras entonces voy a poner una idea así forzadamente y es un pasaje de, de Dalí en su diario, Diario de un Genio en este diario uh, comenta que un joven fue a hablar con él y le dijo, señor Dalí, yo quisiera yo quisiera eh, impresionar al mundo yo quisiera ganarme el mundo yo quisiera eh, triunfar, yo quisiera triunfar Salvador Dalí y, y Dalí habló con él y le dijo pues mira, tú podrías comer caviar ¿Tú, tú, podrías, tú podrías comer guisantes todos los días y el joven responde sí señor Dalí, yo podría comer guisantes todos los días y Dani le dice, pues no, eres un mediocre, eres un mediocre porque hay gente que está dispuesta a regalarte caviar y a regalarte champaña porque son personas con mucho dinero y tú te conformas con unos frijoles. Tú eres un mediocre. Además, fíjate cómo vienes vestido. Vienes vestido con una playera verde. Era, era un, qué curioso, era, era un verde pálido, era un verde pálido que es el símbolo de las personas que están en depresión. Entonces Tú, tú no, no podrás triunfar en el mundo. Entonces Dalí le dice, en cambio, yo he venido vestido de Salvador Dalí, me puse el traje de Salvador Dalí, o sea, el disfraz de Salvador Dalí, porque así lo escribe él, eh, era un disfraz, esta, esta personalidad, estos bigotes, este, eh, la indumentaria que siempre llevaba para hablar contigo. Y tú ni siquiera te vistes dignamente para venir a hablar conmigo. Entonces, bueno, claro, claro que la vestimenta tiene algo que ver en cómo nos proyectamos. También hace unos días oí en una, en una película de, de comedia que los crocs eran el símbolo universal de la gente sin esperanza. Abonimos eso, sí. Tú, ¿Tú usas crocs, <risas> ¿De sí, sí, sí. Me encanta. Bien, ¿quieres aportar algo último? o pues, si no puedo ir yo con una cita de Roland Barthes y terminamos el video. Eh, si crees que eh, la forma de vestirse, bueno, obviamente tiene un simbolismo eh, de pertenencia o no a un grupo, eh, de bizarrismo y por tanto también puede ser de pertenencia a un grupo o bien de estar un poco más outside. Eh, yo quería preguntarte si crees que forma parte del carisma. La vestimenta como parte del carisma. Yo, yo veo a la, a la vestimenta como un elemento que te asocia a un lugar dentro de la tribu. Y claro, hay personas que tienen carisma y pueden trabajar en los deportes, pueden trabajar, o sea, que, o sea siendo comentarista de deportes, pueden trabajar en, en televisión, pueden trabajar en radio, que creo que es donde están las personas con carisma. Y estas personas, bueno, pues acceden a, cierto, a, a cierta ropa que las estandariza dentro de esa categoría social, a diferencia de otras personas que usan ropa de otra categoría que las mete dentro de otra categoría social. Sabes que soy estructuralista siempre que puedo. ¿Tienes una respuesta referente ah, referencia pues, al carisma? A mí es que me parece complicado definir lo que es el carisma, pero yo diría, y en esto voy a plagiar a a unos alumnos de hace un tiempo, jóvenes, ¿eh? 13-14 años, que me parece que dieron en el clavo y decían que el carisma que tenía que ver con la capacidad para llevar una rareza propia, incluso algo que puede verse como fuera de la norma, incluso como, una, como un defecto. Eh, pero llevarlo con un estilo, ¿no? Como llevar las peculiaridades y las rarezas propias mmm, como tendencia, o saber convertirlas en tendencia. Esto es lo Bien. que podría decir, que la puede formar parte de, este, de esta performance. ¿no? Bien, claro, si tú usas prendas de vestir que te singularicen, pues tiene que ver con tu desenvolvimiento y con tu atrevimiento. Y, y fíjate que también hay una anécdota en la que Levi-Strauss, después de preguntarles a todos los de la tribu cómo funcionaba su tribu, cómo, cómo agrupaban y cómo seccionaban su vestimenta y cómo escogían el tótem que les pertenecía, Levi-Strauss les pregunta a ellos, Levi-Strauss les dice ¿Tú cuál consideras que sería mi, mi objeto totémico? y las personas de la tribu les dice, bueno, pues son tus lentes, tus lentes es tu objeto totémico, los libros son tu objeto totémico, pasas todo el día con libros y con, y con lentes, entonces ese es tu totem. Entonces, desde ahí creo que hay algo totémico. Bueno, también quiero terminar con eh, hablando de este libro, es Mitológicas, de Roland Barthes, aquí... Hay un pasaje en el que se habla de la pijama de los escritores y se llama Escritor en vacaciones. Lo que pasa con el escritor es que es absolutamente natural que el escritor escriba siempre en cualquier situación. En primer lugar, esto reduce la producción literaria en una suerte de secreciones involuntarias. El escritor es víctima de un dios interior que habla en todo momento sin inquietarse, tirano por las vacaciones de su medio. Los escritores están de vacaciones pero su musa vela y da a luz sin interrupción. Estamos tan metidos dentro de nuestro papel que podemos salir en pijama y el hecho de usar pijama nos nos justifica como como escritores porque estamos con este Dios interior. ¿no? Sí, sí, como que el ritmo de... Para vestirse, desvestirse eh, tiene que tener una, un permiso especial una pausa para el escritor eh, quizá para todo artista eh, que tiene que someterse a la inspiración, ¿no? al momento de, de las musas Bueno uh, sí de <ríe> hecho sí, sí, sí, sí, sí. Uh, pues nada más, con esto ya nos queda solo despedirnos y esperar, eh, ver si esto lleva a la atención a algunas otras personas que nos puedan ver a través de YouTube. Y dejo los enlaces de, de Belén para que, si les gusta, se suscriban y den like, y compartan, claro que eso ayuda bastante. Y igual, como siempre. Y bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes. Sí. nos vemos el próximo viernes y vas, vas, vas. Estoy pensando en el tema Belén pues nos Voy, despedimos Belén. chao chao